En este breve vídeo vamos a ver cómo mejorar la seguridad de nuestra cuenta de Google en tres sencillos pasos. Vamos con ello. Lo primero que debemos hacer es iniciar sesión con nuestra cuenta de Google o crearnos una nueva si no la tuviésemos aún. Una vez iniciada la sesión, vamos con la primera forma de mejorar la seguridad de nuestra cuenta, que es la verificación en dos pasos. ¿Y qué es eso exactamente? Es pues muy sencillo, consiste en que cada vez que inicies sesión, te mandarán un código a tu móvil para que nadie se haga pase por ti. Entendido. Para ello vamos a Google y pulsamos sobre el icono de los cuadrados y dentro del menú que se despliega pulsamos en el globo que pone cuenta. Ahora vamos al apartado de seguridad y buscamos el recuadro con el título de Iniciar sesión en Google. Uno de los subapartados es la verificación en dos pasos, pulsamos sobre esta opción y en la siguiente pantalla en el botón Empezar. Introducimos la contraseña de nuestra cuenta, metemos nuestro número de teléfono y nos llegará un código de verificación. Lo introducimos al recuadro y en la pantalla final pulsamos activar. Y listo. Muy fácil de configurar y gran medida de seguridad. El siguiente paso consiste en administrar qué datos permitimos que Google almacene sobre nuestra cuenta y sobre nuestra actividad mientras tenemos la sesión de Google iniciada. Claro, porque no voy a permitir que Google almacene siempre información que yo no quiero que tenga. Efectivamente, vamos a ver cómo hacerlo. Nos dirigimos al menú principal que hemos usado para el paso anterior, pero esta vez en el apartado de seguridad vamos al de datos y personalización. Ahora buscamos el recuadro con el título controles de la actividad de la cuenta. Todos los subapartados que aparecen es la información que podemos permitirle o no recoger a Google. Para desactivar una de las opciones pulsamos sobre la misma. Ahora para desactivarla pulsamos sobre el pequeño botón redondo que se encuentra en el recuadro principal de la nueva página. Nos aparecerá otro recuadro con información y dos botones abajo. Pulsamos en detener y Google ya no recogerá la información relativa a ese apartado. ¡Qué útil! Así puedo decidir qué puede y no puede obtener Google sobre mi información y mis búsquedas. Muy sencillos y útiles todos estos pasos. Ahora tengo una cuenta de Google mucho más segura y más personalizada. ¡Muchas gracias!